Están arriba wey, están arriba de mí. wey Está rotísimo ese wey Muerto en el aire wey Muerto en el aire wey ¡Su amigo está aquí wey! Otro muerto wey, falta uno wey Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, es tuyo, tuyo, tuyo Falta uno, ese es un bot wey es el bot que tenemos que matar, güey. No, ahí está, conchado. ¡Oh sí. la verga, escopeteado al final, güey! Otra victoria. Nice.